Hola, soy Sebastián Sangüesa de Crea en 3D y hoy día les voy a enseñar a descargar y configurar el programa que vamos a utilizar para ocupar nuestra impresora 3D. Así que, vamos a ello. Vamos a abrir nuestro navegador y vamos a ir a la página repetir.com Todos los links que les voy a ir diciendo se los voy a dejar en la descripción del video. Así que, primero procedamos a repetir. Repetir es la interfaz que vamos a utilizar para eh, mandar a imprimir nuestros diseños 3D. Descargan para su sistema Yo descargué Windows Así que... Aquí dice ventanas pero es por el traductor de Google Vamos a descargar el software Vamos a descargar sin donación No se preocupen, nosotros tenemos que donar obligatoriamente Así que donamos por ustedes Vamos a... Como ya dije, el software de Windows Y ahí empezó la descarga Vamos a esperar a que se descarguen y luego procedemos a, a configurar. Pero antes de eso, vamos a descargar las configuraciones. Vamos a ir a Crea en 3D. Crea en 3D. Vamos a ir a nuestra página. Y en nuestra página, vamos a proceder a la parte de descarga. Después, ustedes, si quieren, le pueden echar un ojo a la página. No hay, no hay problema en ello. Pero nos vamos a dirigir directamente a descargas. Y acá en descarga vamos a descargar los archivos de configuración. Vamos a descargarlo aquí. Cada 4 o 5 meses se están actualizando. Así que es recomendable eh, descargar cada ese periodo. Este solo archivo de configuración es, el, es un PDF donde están las mismas imágenes que en el otro archivo. Simplemente que están organizadas. A mí me gusta más descargar el RAR. Porque en el RAR vienen viene las imágenes de configuración y los archivos de configuración. Así que voy a pausar el video hasta que se descarguen todos. Ya, una vez descargados los archivos vamos a proceder a instalarlos. Abrimos el instalador, vamos a ejecutar. Si, sí, le damos que sí. Aceptamos, siguiente. Aceptamos los acuerdos. Siguiente. Sí, Le dicen que sí. Ya. Miren. Tienen que desactivar el servidor. Ese. Repetir el server, lo sacan. Y el resto lo dejan como está, tal como queda en la, en la imagen. Continuamos, seguimos. Queda único el escritorio. ¿Nah? Si ustedes quieren. E instalar. Vamos a esperar a que se termine de instalar y luego vamos a proceder a los archivos de configuración. Y para ello los vamos a, que son los archivos de configuración que están acá, los vamos a extraer. Traemos, borramos el RAR. Y tenemos los archivo de configuración aquí. Están ordenados 1, 2 y 3. Por supuesto partimos por el 1, pero primero vamos a ejecutar el repetir. Estamos listos. Esta es la interfaz que vamos a usar. Vamos a sacar el registro que es lo que va a hacer. Después lo vamos a vamos a dar las características. Abrimos repetir. Se va a abrir, digo, se va a abrir repetir. Esta es la interfaz que vamos a usar. Y ahora, miren, está muy chiquitito. Vamos a configurar esto. Con las imágenes que aparecen a un costado. Primero, partimos con la configuración única. Como dice, única es porque se hace solamente una vez. Clic en configurar impresora. Ya. Siguiente. Nombre, 3D, conector automático y el badoarte de, ¿cuánto es? 115.200. Siguiente, cambiamos de pestaña, que dice 6.000, A? Ah, igual estos valores me los sé de memoria, así que, pero si ustedes no pueden ver, por supuesto agranda la imagen. 6.900. Acá colocamos 100. Dije 100. 100. Y colocamos 5. Acá 25. Y continuamos. Siguiente pestaña. dice? Siguiente pestaña. 0,4. Eh, máxima temperatura. 250. La temperatura de la cama, en realidad esto no influye Así que da lo mismo que lo dejen Pero lo voy a dejar como la imagen Esto está bien, la boquilla, esto es lo importante Donde están las flechas las cosas importantes E04, estamos bien Continuamos Dimensión impresora yeah. a ver. 200, 200, 200 Y 160 160, estamos listo. Continuamos Script Ah, aquí dice salta el tiro avanzado eh, Tranquilo, no esto déjelo tal cual está Vamos a aplicar y darle OK Estamos listos y configuramos nuestra impresora Si no se dieron cuenta, se agrandó la, la altura que tiene nuestra área de impresión Lo que sale aquí es el volumen de impresión Vamos a ir a la siguiente configuración Eso ya se hizo y se hizo una vez La configuración única de la máquina Partimos a la siguiente Esta es la configuración de corte Así que vamos a ello. Vamos a Slicer. Slicer, está listo. Configuración. A ustedes aquí en estas pestañas no les debería aparecer nada, pero como yo ya lo, ya lo tenía instalado, por eso no aparece. Pero a ustedes les va a aparecer eh, inactivo. Abrimos Slicer, apareció acá abajo. Y nos vamos. Ah, a ustedes le aparece esta pestaña de bienvenida, esta pestaña, esa, la cierran, como dice ahí, la cerramos, y vamos a archivo, cargar configuración, y después buscamos la configuración, nos vamos a configuración nueva, resoluciones, y cargan una. Yo recomiendo trabajar en alta, alta y media son las calidades que yo trabajo. Muy alta sube demasiado el tiempo de impresión Que no se compensa el tiempo que subió La calidad que sale Entonces en alta Alta y media son las que yo ocupo Colocamos y guardamos Aparece alta.ini y las guardamos Ahí está, está guardada cuando aparece solamente alta Guardamos en todas Y guardamos en todas Estamos listos Y una vez de eso estamos listos para imprimir Ah, tal cual dice aquí, estas instrucciones yo me las sé de memoria, así que por eso lo hice rápido, pero dice guardar, siguiente pestaña guardar y siguiente pestaña guardar, que fue lo que realicé. Y ahora seleccionamos las calidades. Si ustedes tienen una, se le va a colocar eh, predeterminado, pero si ustedes tienen más, como yo, pueden ir seleccionando. Yo trabajo en alta y en media. Vamos a dejar en alta. Y ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue simplemente cargar, sigue simplemente cargar los modelos a imprimir. Veamos, vamos a ir acá, vamos a, ir a la página Thingiverse y en Thingiverse uno puede descargar millones y millones de, de diseños a imprimir. Aquí pueden ver, ustedes pueden explorar hay miles y miles de diseños. Ustedes pueden irse a explorar cosas y van a encontrar millones y millones y millones de artículos. Pero yo hoy vamos a buscar uno en especial, un Pikachu. Ustedes pueden buscar lo que quieran. Realmente lo que quieran aparece aquí. Simplemente tienen que colocarlo en inglés. Por ejemplo, esquineros, soportes de mesa, lo que sea. Se puede encontrar. Todos los días está subiendo la gente de sus diseños. Y hay más de 5 millones de diseños en la página. Hasta el momento. Yo creo que deben va, pronto va a llegar a los 6. Así que... Es súper simple. Ustedes ni siquiera tienen que registrarse. El, buscan lo que quieran. Lo seleccionan. Lo pueden visualizar. Pueden visualizar el objeto. ya, Y una vez que les guste, descargan esta cosa. O descargan download this thing. Descargamos el archivo. Y aquí se me descargó. Si descargamos todos los archivos, porque a veces son más, va a descargar un RAR. Y ustedes simplemente tienen que extraerlo. Acá abajo está el archivo. Y bajamos. A ustedes no les va a aparecer así con el logo repetir. Y ustedes pueden simplemente las propiedades. Elegir el programa predeterminado y eligen repetir. Pero como yo ya lo tenía instalado, como dije, aparece. ahí Cargamos el archivo y aquí está. ¡Tarán! Tenemos nuestro Pikachu. Ahí se ve si visualiza el tamaño y cómo es la pieza. Veamos las opciones de acá. Con este, como ya lo tengo seleccionado, giro. Con este, muevo. Con este puedo mover el objeto. Con este le hago un zoom. Presiono ahí hacia arriba o presiono ahí hacia abajo, me alejo y con este hago un zoom al objeto. Con este visualizo desde la esquina, desde el frente y desde arriba. Y esta es una paralela. Pero a mí no me gusta trabajar con ella. Y me voy a esta vista, mantengo acá y estamos bien. Veamos las opciones de acá. Con este puedo guardar el objeto que está acá en el formato que es STL o varios disponibles. Con esto puedo añadir otro objeto, lo busco, busco los archivos en STL. STL es el formato que se necesita para eh, visualizar los archivos. Todos los programas de diseño 3D después de, del 2010 exportan al formato STL, en exportar o en guardar como. Podemos ir a copiar el objeto. Y nos copia para que es el objeto. Este ordena los objetos en la posición que ocupen menos, eh, ocupe menos distancia entre ellos. Básicamente la que haga menos recorrido el extrusor. Por ejemplo, vamos a mover este por acá. Este otro por allá. Presionamos este. Up, y el autoposicionamiento los colocó en la posición que él considera que es la, la óptima. Si tenemos un solo objeto, o tenemos varios, y queremos que este tome la posición centro, simplemente le damos Centro Objeto. Es muy recomendable siempre centrar todos los objetos Y de hecho si ustedes tienen uno solo Por defecto lo va a dejar centrado La opción escalar Lo escalamos 10 veces 5 veces Con 1 en la posición inicial Y si ustedes le colocan 0, Por ejemplo 4 El 40%, 5 el 50%, 0,8 el 80% del valor del objeto Del volumen real del objeto Centramos la pieza con este podemos girar el objeto 90 grados Bueno y así Ahí ustedes pueden ir jugando Este es para cortar el objeto Este es para Posición espejo Miren, no se nota mucho Pero la posición de la oreja Vean que dejó el objeto en, Totalmente invertido Esa es la posición inicial que tenía Vamos a Slicer Y aquí está la magia todo esto es para acomodar el objeto, ya que en Slicer vamos a convertir nuestra figura 3D en un, en un G-code. El G-code son puras coordenadas que la impresora va a seguir. Entonces tenemos la configuración lista, alta, alta, y vamos a Slicer. Cortar con el Slicer. Entonces este programa llama al programa Slicer que está generando el código. Ya que en registro podemos ver lo que está haciendo. Hizo, procesó el, la malla, generó los perímetros, preparó el relleno, preparó las capas, generó el soporte material, generó el script que no sé qué es y export, exportando la, la composición en G-code. Vamos a ver al tiro qué es el G-code. Ahora está listo el objeto para impresión. Guardamos, colocamos la tarjeta SD en el computador. Se me había olvidado. Ahí está la tarjeta. Y aquí, guardar, dejamos eso, incluir los códigos. Esto tal, lo dejan tal como está. De comienzo y final y le damos guardar. Seleccionamos donde, colocamos la tarjeta. Y colocamos eh, y guardamos el G-code. Estamos listos para comenzar la impresión. Sacamos la, extraemos la tarjeta. La colocamos en la, en la impresora 3D y ahora buscamos el archivo como, eso se va a hacer, como se va a hacer en el siguiente video. Pero ahora voy a mostrarle qué es el G-Code. Vamos aquí a editar G-Code y podemos visualizar lo que es. El G-Code son solamente coordenadas que la impresora va a tener que seguir. Básicamente convirtió la figura a coordenadas. Que esto es una ruta de trabajo para la máquina. Veámoslo. Vamos a acercar el objeto, vamos a ir aquí, mostrar rango de capa, la primera capa. Aquí pueden visualizar cómo se va a ir formando el objeto, por si acaso. Pueden ver el relleno interno. Pero vamos a, voy a mostrarles qué va a hacer la máquina. Oh, nuevo. Ahí comenzó. Cada línea... Cada información del G-Code es un movimiento que está haciendo la máquina. Ahí va. ¿Se entiende? Eso es lo que va a seguir el, el extrusor. Bueno, y así va a ir construyendo hacia arriba nuestro Pikachu. Ya está guardado, tal como les dije. Recuerden, guardar para impresión 3d ¿Lo guardamos? Ah, ya lo había guardado. Estamos listos. Más opciones sobre el repetir se verán en otros videos, donde se pueden hacer miles de maravillas. Y en el siguiente video imprimiremos este archivo. Así que, muchas gracias, soy Sebastián Sangüesa de CREAN3D y espero que les haya servido. Recuerden darle like, suscribirse a la página de Facebook, a Twitter, a Instagram que tenemos ahora. Y a... Eh, ¡Ah! Por supuesto, al canal de YouTube. Muchas gracias, soy Sebastián Sangüesa.